Al igual que en Google, si utilizamos el buscador de Microsoft Bing, podemos lanzar a partir de una búsqueda en web la misma búsqueda en vídeo. Lo que notaremos es que hay una mayor calidad en las miniaturas y además que al situarnos encima de ellas, de la clase trabajadora, al mismo tiempo. se lanza automáticamente la reproducción de los vídeos. Una están aprendiendo. Podemos aplicar una serie de filtros, tales como duración, fecha de publicación, resolución, que sería una forma de encontrar los vídeos de alta, de alta calidad, de alta definición, y las fuentes donde vemos que las fuentes principales son YouTube, MySpace, DailyMotion y MetaCare. La búsqueda segura por defecto viene eh, activada en un nivel moderado. Si lo que hacemos es buscar hacer la misma búsqueda en web con Yahoo y lanzamos esa búsqueda hacia la web, nos llama la atención que los resultados son prácticamente idénticos como podemos comprobar. También el comportamiento ah, de, la clase trabajadora. de reproducción de la vista previa. Tenemos a la izquierda una banda desplegable, la que podemos buscar por fecha, por calidad, por fuentes o por duración. Es lógico que coincidan, puesto que las dos fuentes de Yahoo son Yahoo Screen y Dailymotion, que también estaban presentes en el buscador Bing.